todo lo que sea, disminuir el precio del de transporte público, de que la gente pueda utilizarlo y se evite coger el coche, pues es positivo. El descuento del 50% en el transporte público de Euskadi se programará durante 2023 gracias a la propuesta del Carrequín Podemos IU en diferentes instituciones como el Parlamento Vasco o los Ayuntamientos de Bilbao o Bracaldo. Se trata de una medida muy beneficiosa que ha logrado aliviar los bolsillos de la ciudadanía ...y atraer nuevas usuarias al transporte público... ...reduciendo el uso del vehículo privado... ...y por tanto, su contaminación... ...gracias a esta bonificación... ...el número de usuarios del transporte público... En Euskadi ha crecido un 20% durante 2022 y se prevé una subida del 9% en 2023. ¿Consideras que ha sido una buena medida el descuento del 50% del transporte público? Sí, bueno, yo creo que al final todos andamos pues, económicamente un poco justos y al final pues que, que salga el transporte más barato a todo nos beneficia. garrayo público a con método dala. Es que nean, su merkea mercado aquello público a Sí, por supuesto que sí. Estamos en un momento de mucha crisis, entonces pues, todo lo que sea facilitar al usuario me parece bien. ¿Crees que es necesario que se prolongue a 2023? Eh, creo y espero que se prolongue porque, ya te digo, al final es, es algo público y cuanto más barato sea mejor, porque al final estos servicios terminamos pagando todo, sí o sí. No estoy más que me han. Bueno, ni carrillo público, escuela, bicho, no te está. Dirígulas, cosbicho, Carrillo público, neta, bueno, ni de polchico, ni de escuela, ni Sí, porque a la gente que no tiene acceso a transporte privado, pues le viene bien que se generen estas políticas sociales. ¿Esta su precio a eh, desconto a Bañolé en Galesti Saxiana? Valloso. De hecho, ni que ya vete a la altura de la ciudad, bueno, así que no le dije ni que está, así que igual, iruroguita más y la vete a la O sea, es que pasaba, bat da, o sea, el recurso público va a estar, es que me parece una burrada. Depende para quién. Ahora están mejor, yo creo, y esperemos que se queden. ¿Qué mejoras podrían llevarse a cabo para mejorar el servicio de transporte público? Bueno, pues yo he hecho en falta la accesibilidad a los autobuses, porque, bueno, ya con mi edad y, y otras personas que están más dificultosas que yo para, para andar, pues eh, subir y bajar del autobús es un, es un problema. Ordukegi gehi haguo jartza, se nik uste dote zenbat, ta ordukegi gehi haguo, bueno, lanpostu gehoz hortzen diz, noski, eta pestan lebatetik behar origustiar ahora ven y coloque va coches vetetas lego que hongo repida o sea climático ahora co hay nuros a nuros agarréis algo que está el debate. bueno no hay para todos, pero no. Eh, yo tengo un amigo menos válido y justo solo hay una plaza de menos válidos en el autobús, pues igual, que pondrían eh, más de plazas con menos válidos.